¿Qué tal, los parcelos del mundo y del universo? Les cuento que me encuentro con un maestro musical, realmente un orgullo. Maestro y ma Miranda, papá, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo, ¿Está bien? ¿Cómo estamos, brother? ¿Cómo Oye, bien? Mira, yo estoy tratando de hablar como tú, pero no puedo, ¿me falta flow? Oye, no, no, lo que te falta es, ya tú sabes, expresarte un poco más. Voy a enseñarte el saludo del cuervo. ¿Estás preparado? ¿Estás acá? Ponchalo acá? ¿Abre las alas? Y escuché que en el 2020 venimos con un álbum ¿Qué vamos a, a encontrar en ese álbum? Bueno, mira, voy a cantar una canción Que yo grabé hace mucho tiempo Que también, pues, aquí gustó mucho Y la vamos a hacer en otro género, tú sabes ¿Un género? Sí. Un génerito ahí que como... Yo soy un tipo que mire, este mundo de frente Vamos para adelante, ah. vamos de frente ¡Ay, nada más! ¿Cuál es la canción que realmente marcó la carrera del maestro? que no diga esta canción es bueno la que te acabo de cantar medio reggaetón hay careta pero hay una canción que se llama así se compone un son hay otra que se llama la oportunidad eh, hay unas cuantas este bon que tiene montuno no me digan que es muy tarde ya maestro usted opina que uno en la vida tiene que arriesgarse yo creo que en la vida no tenemos no, no debemos de arriesgarnos ¿No? debemos de hacer de pensar y si vamos a hacer algo o inventar algo, no arriesgarnos, sino meterle el pecho y hacerlo, punto, y se acabó. Por eso le vamos a meter el pecho a esto que se llama el Improvisa Challenge con el maestro, que cayó en el cuervo. Y es muy fácil, maestro. Yo me voy a unir al combo de la salsa porque yo soy muy urbano y usted se va a venir al combo del urbano. Cuando más yo pensaba de ti, tú me dejaste. Oh. Y me mataste. Y cuando yo te quise querer... Mujer, tú te fuiste, te marchaste. ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Bien, bien, bien! Un millón de copias. ¡Ay, hombre! El maestro Ismael con Camilo Cuervo. Papi, ¿cómo es el paso? Dos. Dos. Dos. Yo soy un tipo que mira ese mundo de frente. Eso es. Vivo la vida. Vivo la vida sin miedo, ¿no? sin miedo a saber ¿Dónde voy? a dónde voy. Porque estoy con el maestro Ismael Miranda haciendo un pregón que dice, yo te lo admiro mucho Señor y voy a cantarle esta canción con mi voz. ¿Nasal? ¿Nasal? Eso, eso está bueno, <risa> mi mami, ¿Cómo la viste? Bien. ¿Pasé también o no pasé? No te sientas mal, que la mía también es nasal. ¿Nasal? Sí, ¿Nasal? Pero... Hicimos nuestro carajo que cantaste reggaetón. Claro, ¿Qué se sintió? Me, me encantó, me encantó. Ya es como Jay Isma. Bueno, déjame decirte algo. Voy a voy a intentarlo. Hombre, no, pero, pero con las gafas así no, no, Javi, tengo unas cadenitas bien lindas en casa. No, no, yo tengo de un poco. Ah. El maestro se unió al este reto del cuervo. Por eso vamos a despedirnos con el saludo. ¿Cómo es? ¿Está? Abro las alas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Yeah. <laughs> yeah. Gracias, Marcelo. ¡Chao!